pues Aquí tenemos ahora en la mesa al compañero Geo Saura. Él es eh, actualmente profesor en la Universidad de Barcelona, pero ha ejercido como profesor y como investigador en diferentes universidades del Estado español, fundamentalmente en Andalucía y en Cataluña, también en, en universidades europeas, latinoamericanas… Él investiga fundamentalmente eh, y tiene pues eh, escritos publicaciones al respecto eh, sobre temas de privatización, de neoliberalización, sobre eh, capitalismo digital, so, que a todos nos sonará y a todas las que estamos en activo actualmente en las escuelas, eh, sobre filantrocapitalismo en política educativa y bueno, estamos a la expectativa. Eh, Geo, cuando quieras, por favor, gracias. Vale, eh, gracias. Bien, eh, como hemos empezado un poquito tarde y tal, y os pedimos disculpas en general, ¿no?, Por, porque se nos ha retrasado un poquito el tema de la comida, y yo la verdad que tengo el, el cachopo hasta aquí arriba, eh, que, que me acabo de meter, y una fabada, fabada y cachopo. Bien, eh, haremos intentaremos reducir el tiempo de, de la exposición que teníamos previsto, porque me gustaría dejar también un poco de una serie de, de espacios, sobre todo para las reflexiones, preguntas, comentarios que, que puedan ir surgiendo, ¿vale? Y sobre todo porque luego hay una serie de, de protagonistas a la tarde, que, que realmente son importantes y tenemos que escucharlos también y tener tiempo, ¿ve? Entonces, eh, yo lo que había pensado un poco aquí era eh, relatar un poco, eh, un análisis un poco arduo, eh, de forma descriptiva, para intentar dar una imagen de lo que va a venir en el futuro. Es decir, yo quiero hablar del futuro. Un futuro que, que como todo futuro, tiene su pasado y tiene un presente ya que se está materializando en unos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, eh, claro, quiero hablar del futuro de la educación, el futuro de la educación pública, de lo que va a pasar con, con el sistema de educación pública en el futuro, que ya se está diseñando y ya se está empezando a transformar. Y bien, como he dicho anteriormente, todo futuro, pues como se sabe, tiene su pasado. El, el pasado de lo que empieza a diseñarse ahora mismo hacia el futuro se, se, se fragua realmente después, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no, no, no os preocupéis que no nos vamos a ir hacia 1945 ni mucho menos. Nos vamos a quedar únicamente en la crisis de 2008. ¿Vale? Lo, que va, lo que vamos a relatar un poco hacia adelante. Lo que pasó realmente en 2008, es con la gran crisis del, del capitalismo global que hubo en, en este momento, es que se empezaron a expandir y a extender una serie de procesos de privatización. Es decir, cómo el capitalismo, como ideología, se, se expande y se extiende a nivel, a nivel global. Y, y ahí es donde están realmente las claves de lo que está empezando a diseñarse ya y lo que, lo que será el futuro de la educación de aquí a una década y dos décadas. Lo que pasó realmente ahí a partir de, de 2008, la expansión ya global, aunque todo empezó a fraguarse bastante antes, pero es que se introdujeron una serie de procesos de reforma educativa globales que, que se fundamentaban realmente en la expansión de los procesos de privatización. Y aquí en Madrid lo conocéis bien. La, la privatización de los sistemas educativos se puede ver en múltiples, en múltiples variables, en múltiples dinámicas, en múltiples acciones, pero podemos intentar comprenderla como en dos grandes ejes. Uno tiene que ver más con unos procesos de una privatización más externa, es decir, cómo realmente empezaban a a expandirse y a proliferar los colegios privados respecto a los públicos. Esa es una forma muy clara de privatización, la más visible, la que, la que solemos comprender. Ahí es donde entra, por ejemplo, la, eh, la, la, la, la tridimensionalidad que hay en el contexto del Estado español, es decir, colegios públicos, colegios privados y colegios privados concertados. Es decir, la expansión esta es un proceso claro de privatización. Pero luego también en esta variable más de, de la privatización más externa tienen que ver también cómo los actores políticos privados se introducen en los en la, en la configuración y en los diseños de la agenda educativa. Es decir, lo que pasa en una en un contexto concreto pues tiene que ver con una serie de diseños, de agendas, de procesos que han, dise que han configurado, sobre todo, actores políticos privados. ¿no? Entonces, desde el año 2008 lo que se expande hasta el presente realmente es que hay una serie de actores políticos privados que han diseñado y han configurado la agenda educativa. Y es de sobra conocido pues, como el, el, Ban el, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. Han diseñado parte de, de, de las agendas que luego se han materializado en la realidad. Es decir, procesos de privatización más que nada discursivos, la manera de, de generar lo que tiene que suceder en los sistemas educativos. Pero luego también ha habido una serie de actores privados que han diseñado también eh, los procesos de reforma, como han sido los, los think tanks, es decir, los grupos de, los grupos de pensamiento. ¿no? Aquí en el Estado español pues, ha habido un think tank muy conocido, que es la Fundación FAES, la Fundación de José María Aznar, la Fundación para Análisis de los Estudios Sociales, que ha presidido José María Aznar, que han diseñado parte de la agenda educativa de los sistemas educativos públicos. ¿no? Y luego también eh, lo que se ha introducido como una nueva variable también de análisis, que ha sido lo que ha sido conocido como la, la nueva filantropía. Y más aún, lo que es más interpretado en la actualidad como procesos de filantrocapitalismo, es decir, esos procesos de hibridación entre las lógicas de la filantropía con el capitalismo. Esos procesos de, de unificar esas do, dos acciones que también han tenido mucha incidencia en las arenas educativas. ¿no? Y es de sobra conocida pues, la, la influencia de, de Bill Gates, por ejemplo, ¿no? en, lo, en, lo, en lo que estaba pasando en los diseños de, de la educación, o aquí en el contexto de, del Estado español, lo que ha hecho una, una de las de las principales representantes de este proceso de cambio, que han sido, por ejemplo, Ana Patricia Botín, ¿vale? la presidenta del Banco Santander y, y también del patronato de la Fundación Botín. ¿no? Es decir, cómo esta serie de fundaciones, actuando desde la filantropía, han ido modificando la agenda educativa. Bien, esa ha sido una variable un poco de de análisis de, de los procesos de privatización y luego también en ese, en ese proceso de externalización de los procesos de educación, de la privatización educativa, también han entrado lo que son lo, la proliferación de, lo, de los servicios privados, como los comedores escolares, el, el comedor, el comedor vale las actividades extraescolares en sí, que si os dais cuenta en los años 80 pues eran más, representantes de lo público, es decir, trabajadores públicos, de, desde la cocina hasta los servicios de limpieza, también era hasta cierto punto públicos, pues ahí ha habido otros procesos de externalización de lo que son los servicios educativos en sí, ¿no? esos procesos de privatización. Bien, y eso ha, sido, ha ido todo expandiéndose, ahora ya está como naturalizado y normalizado que, que los, los servicios de limpieza, por decir algo que a lo mejor no tiene que ver tan directamente con, les, con, el, con lo educativo en sí, ¿no? pero que ya está privatizado, y, y bueno y luego, por otro lado, han, han ido entrando como otras lógicas que han ido cambiando el día a día de las aulas, es decir, otros procesos de privatización que lo que han hecho es emular, imitar los, los, las lógicas del mercado, es decir, el funcionamiento de lo privado en el día a día de lo que funciona en la empresa, dentro de lo público. Y ahí, pues, si se si analizamos de forma categórica o señalamos una serie de, de forma descriptiva, una serie de prácticas muy determinadas, pues aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en las direcciones escolares. Lo que es el director o directora de un centro educativo cada vez eh, se asemeja más a lo que es un gerente de una empresa, es decir, cómo los directores de las de la escuelas se fundamentan más en, en planteamientos de eficacia, eficiencia y efectividad, en esa serie de lógicas discursivas que se recogen directamente desde el mercado empresarial, es decir, desde las empresas dentro de lo público. Luego, eh, por otro lado, también pues en el día a día de los docentes, cómo se han ido introduciendo también prácticas de mercado, como pueden ser todos los procesos de rendición de cuentas, los procesos de control constantemente de las prácticas docentes, cómo el, el profesorado, cómo se desconfía más, cada vez más de la labor del profesorado en sí. Y entonces se le exige una serie de, de planteamientos que den, que den cuenta de realmente la responsabilidad de cuentas, es decir, que den responsabilidad de lo que está haciendo en su labor, en su día a día bien Y luego han entrado otras lógicas también, como de incentivos económicos, donde el profesorado podría cobrar más o menos de, por, por sistemas de productividad. Hay en contexto determinado donde se han interiorizado planteamientos en los cuales el profesorado podría cobrar más o menos un salario mensual y anual, dependiendo de, de múltiples variables. Esa es otra de las lógicas. Y luego también los procesos de, que han tenido que ver con los procesos de, de, de, de las pruebas de evaluación estandarizadas. Es decir, cómo desde la hegemonía de PISA, desde el año 2000, estas pruebas de, de evaluación estandarizadas que medían los, los conocimientos instrumentales, la lengua, las matemáticas y las ciencias, esencialmente, como todo esto también ha, ha sido como un, una medida bajo la cual focalizar el día a día de los docentes. Es decir, para que los docentes cada vez mejoren más los procesos de los resultados. bien estos son como otras lógicas de, de otros procesos de privatización que se han ido incorporando de forma encubierta. Y esta última variable está muy relacionada con otros procesos de privatización, que es lo que ha sido conocido en la literatura como los procesos de cuasimercado escolar. Es decir, cómo se generan políticas para que las familias compitan entre sí para escolarizar a su hijo o a su hija en un centro determinado y los centros a la misma vez compitan entre sí para que el alumnado se matricule en su centro educativo. Por ejemplo, aquí en el contexto de Madrid, eh, Madrid ha sido uno de los de los focos de experimentación del neoliberalismo en la política educativa. Y eso está estudiado. Si bien en Chile puede ser un poco el paradigma de, del neoliberalismo a nivel global, el contexto de Madrid también siempre es de relevancia para los estudios, porque, por ejemplo, aquí en Madrid se incorporó la, la zonificación única, ¿no? la zona escolar única, en las cuales las familias competían entre sí y los centros educativos también competían entre sí. Y eso está también afianzado a lo que son los rankings escolares. es decir Cómo se establece a raíz de las pruebas similar, de, de pruebas de evaluación, mecanismos de evaluación estandarizados similares a las de Pisa, por ejemplo, aquí en Madrid creo que se llamó las pruebas de habilidad y destrezas básicas, ¿no? O las pruebas de destrezas y habilidades básicas, donde se establecía un ranking de, de todos los centros de la Comunidad de Madrid en relación con los resultados en lengua y matemáticas, ¿no? Y eso se estuvo publicando hasta en el periódico El País, hasta el año 2011 creo que se estuvo publicando en, el, en prensa. Entonces, claro, eso es un ranking donde te dice, pues este es el mejor colegio y este es el último de Madrid, ¿no? Y esto se fundamenta en pro de evaluación. Y eso es una medida para fomentar los procesos de competencia entre los centros educativos y competencia entre las familias, porque de forma natural, pues una familia que tiene un capital cultural determinado, que no sabe cómo va el funcionamiento de la escuela o de la educación en sí, cuando ve una medida en la cual identifica que un centro educativo está arriba y otro está a la cola, pues lógicamente no va a querer matricular a su hijo o a su hija en el centro de abajo. ¿no? Y eso es como una medida natural dentro de los conocimientos de capital cultural que se pueda ver sobre la educación. Bien, pues eso ha sido como un poco la historia más reciente, pero realmente si, si pensamos en el futuro, o es pues, lo que a mí ahora mismo me interesa, eh, esto, esto que ha pasado, estos procesos de, esta, de, de expansión del de, del capital y los procesos de privatización que se, han, que se han ido extendiendo. Esto ha sido como el punto de inflexión para incorporar unas nuevas lógicas que se están incorporando ya, que están empezando a materializarse ya y van a ser el futuro de aquí a la siguiente década, a no ser que se haga una defensa pura de la pública. Bien, entonces, eh, lo que yo quiero relatar ahora aquí un poco es como describir lo que creo que está empezando a suceder ya y va a transformar la educación. Entonces, hay como una nueva forma de privatización. La privatización ha dejado de ser ya analógica. Si pensamos bien, todo lo que he contado previamente, con lo que he señalado de forma descriptiva, son procesos de privatización analógicos. Ahora, la privatización tiene que ver con el mundo de lo digital. La, la privatización ha dejado de ser ya analógica para devenir una privatización digital. Eh, ¿qué, ¿Qué lógica están incorporándose ahora mismo y que cambiará lo que es el futuro de la educación, de los sistemas educativos públicos de aquí a la siguiente década? Eh, la, una de las primeras nociones que podríamos utilizar para comprender lo que está pasando es lo que se puede entender como imaginarios sociotécnicos. Este es un concepto que sirve para explicar cómo se están generando visiones del futuro que tienen que ver con cambios sociales y tecnológicos ¿vale? para, para proyectar a la sociedad del futuro. Entonces, ahora mismo, si lo pensamos bien, lo que ha pasado todo esto, un o una, una hipótesis de partida, es que todo esto comienza con los procesos de la COVID-19. Cuando, cuando entra la pandemia global, es el momento de inflexión para replantear lo que era la educación y empezar a transformar los sistemas educativos. Entonces, se han ido planteando una serie de agendas, de discursos, que intentan proyectar la educación de las siguientes décadas. No solamente la educación, sino la transformación social, la transformación de, de lo digital en, el, en, en, en múltiples sectores. Si lo pensamos bien, los, lo, la, los partidos políticos, los gobiernos y las corporaciones han ido diseñando agendas, educativas, agendas sociales y económicas para proyectar el futuro. Por ejemplo... Eh, en, en Europa se han planteado los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation lo que hacen es proyectar a la sociedad europea de aquí a 2030 y 2050, la mayoría de agendas. ¿En qué se fundamentan los cambios? Se fundamentan rápidamente en los procesos de, de digitalizar la sociedad. Bien. Si lo trasladamos luego al Estado español, por ejemplo, en España, se generó España 2025. Una de las agendas para materializar rápidamente los cambios, España Digital 2025, para digitalizar los cambios, proyectar los cambios digitales de la, la, los siguientes cinco años. Pero luego, a la misma vez, se han materializado otra serie de agendas, como puede ser Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, es decir, cómo España tiene que posicionarse en el campo de la inteligencia artificial, o España 2050, que es otra de las agendas también del Gobierno, para proyectar a la sociedad hacia los siguientes años. Pero también eh, lo, las corporaciones y los actores privados han ido incorporando una serie de, de proyecciones ¿vale? de futuro de cómo idear la sociedad hacia el presente. Entonces, hacia el futuro, perdón. Y entonces, aquí en el campo de la educación, podemos ver como que hay dos series, o sea, por lo menos hay dos tipologías de imaginario unos tienen que ver uno imaginar esos sociotécnicos que son programáticos es decir programar idear el futuro de la sociedad como pueden ser las de la agenda europea o las de la agenda en el estado español no esta esta idea que pro, agendas eh, programáticas políticas para proyectar la sociedad pero lo, a la misma vez hay como una serie de imaginarios que tienen que ver más con unas variables mercantiles, de forma muy clara. Aunque luego las agendas programáticas puedan incorporar también procesos de privatización y procesos de mercado, hay unas agendas programáticas, unos imaginarios sociotécnicos que, son, que, que, que en su esencia son en sí mercantiles. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Mark Zuckerberg, eh, el, el que era el presidente de, de la corporación de, de Facebook, vale, cambia de repente su... Su, su corporación hacia la idea de meta. ¿no? ¿Y el meta qué es? Es una idea de, de proyectar la sociedad hacia el metaverso. ¿vale? Y entonces ya se están ideando cambios en los, en los sistemas educativos que dicen que la educación tiene que pasar al mundo de la realidad virtual. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a proyectar esta serie de cambios que son en sí pues, de mercado puro y duros ¿no? Y entonces cómo se está generando como un nuevo fetichismo de la mercancía. esto es un concepto de, de origen marxista entonces el fetichismo de la mercancía como se le intenta dar como un valor a la materia por sí misma, ¿vale? Es como si la materia tuviera vida entre sí, ¿no? Entonces ahora mismo la inteligencia artificial parece que es como un fetichismo, ¿no? Como tenemos que eh, girar hacia ahí, también tenemos que el, el, la realidad virtual o el metaverso nos hace también caminar hacia esos, hacia esos parámetros, como si tuviera una idea previa, una esencia de, de, per se, ¿vale? Por ejemplo, eh, hay como dos, dos tipologías de imaginarios. ¿no? Luego, otra de las formas de, de los nuevos procesos de privatización que está viendo en este momento es que ya no, ya no hay redes políticas como las de antes, que eran analógicas. Es decir, cuando hablaba de la filantropía, de los think tanks o de, lo, de los actores políticos estos privados, lo que ha pasado es que en los últimos años se han, se han como generado como redes políticas de gobernanza, es decir, actores múltiples que se han unificado para generar los cambios de gobierno ¿vale? en redes. Entonces, pero ahora mismo las redes empiezan a ser digitales, ¿no? Entonces hay una variable que podemos denominar como redes políticas de gobernanza digital, que es lo que está pasando ya para idear los sistemas educativos, a los sistemas educativos cada vez más se gobiernan lo que pasa en un, en un sistema educativo concretamente viene ideado por unos procesos de gobernanza donde los actores políticos humanos se hibridan cada vez más con las máquinas. Ahora es casi imposible imaginar el diseño de, una, de un sistema educativo donde no haya una herramienta de Big Data ¿vale? o una herramienta de inteligencia artificial para decir lo que tiene que suceder en el futuro. vale Porque ya los procesos de algorítmicos de codificación y de identificación lo que están haciendo es como predecir lo, los errores de la enseñanza y de los procesos educativos. Entonces, entonces, cada vez más hay unos procesos de hibridación en esta, entre estas herramientas y actores políticos humanos que toman decisiones en educación. ¿no? Y un claro ejemplo de esto materializado, que ya es una realidad, que esto ya empezando, esto es el diseño del futuro, pero ya es una realidad. Por ejemplo, cuando, empiezo, cuando empezó la pandemia global COVID-19, de repente eh, la UNESCO generó una nueva alianza que le llamó Alianza Mundial por la Educación, Alianza Mundial para la Educación o Alianza Global para la Educación, y lo que, lo que intentó hacer la Unesco con la, con la pretensión de seguir procesando la educación más allá de las aulas físicas, es decir, cuando llega la pandemia global en, lo, en la enseñanza presencial, se paraliza ¿no? en la gran mayoría de países. Entonces, de repente, tenemos que generar procesos de, de enseñanza no presencial. Entonces, claro, la, la UNESCO hizo una nueva alianza donde unificó a múltiples actores, desde las grandes corporaciones tecnológicas, a cintas, eh, gobiernos, eh, fundaciones de todo tipo, ¿vale? y, a, y a actores políticos que cada a misma vez incorporaban la herramienta digital. Entonces, en esos procesos ya se empezó como a generar un nuevo gobierno de la educación. La, los procesos educativos en sí ya no, ya no pertenecían en sí a los Estados, aunque el Estado siempre va a tener la potestad dentro de lo que pasa en, los procesos, en la educación… Eh, los procesos educativos ya estaban generados en unas nuevas redes políticas de gobernanza y eso fue el inicio, ahora ya se están diseñando casi todas las unas nuevas redes políticas de gobernanza digital que están materializando los cambios de lo que está pasando en la realidad, ¿no? por ejemplo ahora con toda la inversión que ha habido en el contexto español pues ahora por ejemplo en el tema de las competencias digitales algo muy pragmático y muy real ¿no? las competencias digitales, ahora mismo pues ya la están diseñando eh, los actores políticos, lobbies interesados realmente en digitalizar a la población en una serie de competencias para adaptarlo al mundo laboral del futuro. ¿Bien? Esto es un ejemplo eh, las redes políticas. Luego, por otro lado, si hablamos de otros procesos de privatización distintos en el mundo digital, también podemos hablar de unos nuevos mercados digitales. ¿Bien? Entonces, redes políticas por un lado y ahora mercados de lo digital. ¿Qué son los mercados del mundo digital? Los mercados son múltiples, variados y diversos. ¿no? Pero ahora mismo hay, como una, hay unos procesos nuevos de, de mercantilización... Y unos tienen que ver con la, con la exposición de las herramientas digitales. Es decir, cuando hay una herramienta digital determinada, pues hay una corporación detrás que está ganando capital, que le está invirtiendo porque no se están generando herramientas digitales públicas. Entonces, el proceso... Se, es decir, los sistemas educativos se están adaptando al mundo de lo digital, pero no vienen desde lo público. ¿no? Entonces, cuando se incorporan en la Comunidad de Madrid una serie de dispositivos tecnológicos determinados, pues estos vienen de una empresa que está ganando un capital determinado. Bien, esto es un claro ejemplo muy material y muy real, o sea, que, que, que es muy fácil de ver y de, y de analizar. ¿no? Ahora con los fondos europeos, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? para intentar, con, con la pretensión de llevar educación más allá de lo presencial, se han extendido la, los dispositivos tecnológicos que han ganado una empresa determinada los contratos públicos. En el contexto del Estado español, esencialmente han sido Telefónica, Vodafone y Orange, las tres grandes corporaciones que han ganado la gran mayoría de los concursos de la, de, que ha habido en, para generar la educación digital. ¿no? Eso es un claro ejemplo. Pero, pero luego, a la misma vez, también se están generando otros procesos de mercado con el mundo digital que tienen que ver más con los procesos de los datos. Es decir, cada vez que estamos procesando con una herramienta digital, una herramienta tecnológica... Algo en educación, cuando estamos trabajando ahí, esos datos están siendo procesados. Y ahora ahí podríamos denominar algo así, esto es otro concepto de origen marxista también, escrito por Marx, que tiene que ver más que nada con los procesos de acumulación originaria. Hay como unos nuevos procesos de acumulación originaria en el mundo digital. Es decir, ahora mismo se están procesando, se están capturando una cantidad de datos que lo estamos dando... Los lo, lo, lo, el público en sí, los trabajadores, se lo estamos dando a las grandes corporaciones que son los que están eh, procesando y adquiriendo toda esta serie de, de material para generar capital. Y bien, si pensamos bien, eh, el, en la incorporación de las herramientas tecnológicas hay como dos grandes plataformas que están dominando la esfera de la educación de lo público. Esencialmente son Google for Education. ¿Vale? La, la plataforma digital de Google, que es la que procesa y la que permite trabajar dentro de lo digital, y la de Microsoft 365. ¿no? Son las dos grandes corporaciones que se están intentando luchar, están en la hegemonía. Amazon también tiene mucha fuerza, pero aquí en el contexto español no. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, todas las regiones de España todas firmaron un acuerdo o con Microsoft o con, o con Google a excepción de Andalucía, que firmó con las dos, ¿vale? Andalucía, claro, Andalucía jugó a las dos bandas, jugó con Google y Microsoft, claro, encima la banderaba, claro, entonces todas estas corporaciones se están incorporando de forma, no, no de forma gratuita, sino que están recibiendo capital encima por, por introducirse en los sistemas educativos, los gobiernos públicos, los gobiernos elegidos democráticamente le pagan capital que, que ellos están recolectando a la misma verdad, es una ganancia constante de, de, del, del dinero, no hay como los nuevos procesos de acumulación originario. Bien, y, y luego, para ir acabando, o para ir contando un poco, es como he descrito un poco de lo que está pasando, y luego quiero que, que hablemos un poco más de lo que está pasando en vuestro día a día, y que podamos reflexionar y podamos cuestionar algo más. Hay como, luego otros nuevos procesos de privatización que tienen que ver más con lo que pasa en sí en los centros educativos. ¿vale? Porque esto, si lo pensamos bien, las redes son procesos más macro, ¿no? de gobierno en eh, lo global, eh, y hay otras cosas que están modificando en sí lo que es el día a día de, de las escuelas. ¿vale? Ya, no, ya no hablamos de, del gerencialismo este que he dicho anteriormente, ¿no? del director o directora que se fundamenta en parámetros de control, ¿vale? o de los, o los procesos de cuasimercado, estos que he dicho, donde las competencias, las familias eh, competían, ¿vale? o la rendición de cuentas donde el profesorado. ¿no? Pues entonces, si cogemos ese paralelismo de lo que explicaba antes, gerencialismo, cuasimercado y accountability, lo podemos trasladar al mundo de lo digital. ¿Cómo? Lo que está pasando ahora mismo en el día a día, por ejemplo, es que los directores y directoras cada vez están generando más nuevos parámetros de gerencialismo digital. ¿Qué? Que diferencia algunas de las lógicas de lo que pasaba anteriormente. Por ejemplo, cuando, cuando ahora se incorporan las herramientas tecnológicas, por ejemplo, la, casi, la toma de decisión está viniendo por parte de las direcciones escolares. Cada vez los claustros tienen menos fuerza y menos toma de decisión de lo que pasa dentro de la escuela, qué, qué plataforma se incorpora, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ya no solamente eso, es que cuando un profesor o profesora trabaja dentro de la plataforma o la familia interactúan también dentro de la plataforma y el alumnado, los directores y directores están teniendo acceso al procesamiento de los datos que está teniendo el director o, la direct o, o el trabajador o la trabajadora. ¿Bien? Entonces se están generando como unos nuevos procesos de control en las instituciones donde la dirección la dirección ya no tiene que controlar de forma presencial sino de forma algorítmica, vale, hay datos que, le, que puedes sacar rápidamente de la plataforma con la API, que son la interfaz que hay dentro de, de las plataformas digitales, puedes sacar como los procesos de gestión dentro, es decir, cuánta hora ha trabajado el profesor, qué tarea ha hecho y qué no ha hecho y cómo he intermediado ahí, no hay como unos procesos de cambio, lo suelto así, nada ¿no? o sea, más. Luego, eh, por otro lado, hay como también unos procesos de nuevo cuasi mercado en el sentido, el cuasimercado comprendido como la relación esta de mercado, donde competencia entre familia y centro. Eh, hay unos nuevos procesos de cuasimercado donde la plata, hay unas nuevas plataformas que lo que están haciendo es dar la variable de la calidad de los centros educativos. Por ejemplo, en el contexto del Estado español hay un par de plataformas, por ejemplo, una que se llama Micole, así de simple, y otra Schoolmarts. Claro, es Micole se identifica a ella en la web como el trip advisor de las escuelas. ¿vale? Y Micole... Funciona con procesos algorítmicos que lo que hacen es identificar la calidad de los centros educativos determinados, donde interfieren las variables de la, la, la cantidad de veces que acceden las familias a contactar el centro educativo, pero a la misma vez hibriden también los procesos de la reseña que en Google, ¿no? igual que en TripAdvisor. Cuando vas a una ciudad determinada y quieres comer en un sitio determinado, en un restaurante, dices voy a buscar el mejor, el mejor, el mejor restaurante ¿no? de Praga. Bien. Entonces, claro, lo que haces tú es acceder a TripAdvisor y según la cantidad de reseña, la puntuación, eso identifica el concepto de la calidad. No es otra cosa distinta que unas pruebas de evaluación estandarizadas, se lo pensamos bien. Claro, ahora estas plataformas digitales se, se devienen en esos procesos de, de ranking escolar. ¿vale? Y eso es lo que se está llamando ahora en la literatura internacional como el... Eh, sería algo así como lo, lo, lo, los, los, los algoritmos de cuasi mercado, ¿Vale? Más o menos, ¿vale? Los casi mercados algorítmicos, ¿bien? Entonces, claro, esto es como una nueva lógica de, de funcionamiento. Y mmm, la burocracia también está cambiando, la burocracia ya se ha extinguido en sí, ya el papel no existe, o sea, lo que, la burocracia siempre se ha hecho como un símil lo que era la, el papeleo, ¿no? Burocracia podemos hacer con la, la, la similitud con papeleo. El papeleo en sí se está acabando, pero cada vez hay unos registros más digitales que generan más mecanismos de control. El papeleo siempre ha sido un proceso de control de las tareas docentes, de las tareas de la burocracia en general, de la administración, y ahora esto está diviniendo, deviene en esos procesos de registro digital, ¿no? que está aumentando la carga docente, está aumentando la carga de control. ¿Por qué? Porque ya el papeleo lo tenías que hacer relativamente en un sitio físico. Había como un espacio, un sistema de control, ¿vale? la institución educativa comprendía como, me, como procesos de, de control, con donde tenía unos límites, mientras que el mundo digital es infinito, no tiene límites. ¿vale? Entonces estamos procesando constantemente ¿vale? esos procesos de control fuera del mundo de, de la analogía. ¿no? Y, bien, y eso lo podríamos llamar algo así como la burocracia digital, aunque la palabra burocracia no me gusta porque creo que ya no entra dentro ahí, lo que había dicho Weber en su momento, pero bueno. Bien, eh, el registro digital, otro proceso de control de la digitalización. Y por último, luego hay como... Otros procesos de, de privatización también en el mundo digital que, que interfieren más que nada en las subjetividades del docente. Bien, ahora mismo eh, hay unos procesos de cambio que tienen que ver más con la creación de subjetividades digitales en el mundo de la docencia. Ahora un docente, por ejemplo, tiene que tener una marca personal, ¿no? cada vez más. ¿no? Si os dais cuenta también, Google y Microsoft hacen las etiquetas, ¿no? las insignias. ¿no? Profesor Google, profesor... ¿vale? Tienen distintos rankings. ¿no? Entonces el profesorado cada vez más está generando como esos procesos de, de insignia que le identifican a él como un buen sujeto, ¿vale? que, que, que, que está modernizado, que está actualizado, que está digitalizado en sí. Pero es que, es que Google y Microsoft, por ejemplo... Eh, dentro de las plataformas están dise están diseñando ya cómo tiene que ser el profesor del futuro. Ellos tienen como un desarrollo profesional docente, es decir, desarrollo profesional de, de lo que tiene que ser un docente, donde, donde ya se generan todos esos procesos de cambio, de, de transformación de las subjetividades neoliberales. ¿no? Y, y bueno, yo creo que ya he señalado así un poco lo, lo que, no sé, cuatro ideas por encima y aquí lo dejo para el debate y para la reflexión. vale Gracias.